Y bueno, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, ya que ya nos pasamos de los minutos que estamos grabando. Y bueno, puedo, puede ser que esto sea tedioso. Y vamos a pasarnos a nuestro cuarto video. Eh, pues de cómo es pues, el proceso de dar de alta este equipo a la nube para así poderlo administrarlo por medio de una cuenta cloud. ¿vale? entonces nos despedimos nos vemos en el siguiente video gracias de alta, ¿no? ¿cómo activar esa opción en la nube para poder administrarlo por medio de la, una cuenta en la nube? vaya entonces, eh, perfecto eh, ya estamos dentro de nuestro computador eh, vamos a irnos entonces como si fuera la primera vez que vamos a ingresar a nuestro eh, a nuestra página de inicio entonces vamos a salirnos perfecto haga de cuenta que no estoy prácticamente eh, conectado a mi antena voy a abrir una nueva pestaña voy a abrir una nueva pestaña vamos a ver Vamos a irnos a ap, aplogin.com, diagonal, admin. Vamos a esperar que abra la página. Y aquí nos pide un nombre de usuario y contraseña. Recuerden que creamos un nombre de usuario que, bueno, el usuario por defecto es admin y la contraseña es la que creamos hace rato vamos a meterlo nuevamente vaya a ser que tenga algún error y bueno, iniciamos sesión y prácticamente nos quedamos en la parte de eh, en códigos vale entonces aquí nos quedamos el tercer video donde creamos los códigos y bueno aquí está eh, nos dice que ya expiró, ¿vale? Entonces, este, vamos a crear uno que sea de una hora, porque ya pasó prácticamente, pues, la media hora, ¿no?, que la utilizamos, ¿vale? Entonces, este, vamos a irnos a, para que ustedes vean, eh, pues, cómo, cómo se genera número de códigos para crear. Vamos a crear uno nada más, nada más uno. Eh, vamos a ponerle que sea una hora. Vamos a ponerla que sea de 2 megas de descarga y uno de subida. ¿Vale? Límite de descargas ilimitados. De subidas ilimitados. ¿Vale? Bien, vamos a crear esa, esa ficha. Y bueno, pues aquí ya está creada la ficha. Eh, vamos a copiarla para poder entrar y vamos a abrir una página vamos a ver, vamos a intentar entrar aquí a a lo que es YouTube me dice que no tenemos acceso vamos a dar a intentar bueno vamos a ir en otra, vamos a ver y bueno aquí ya nos pide eh, el voucher, vamos a ingresarlo y bueno, vamos a conectarnos. Perfecto. Vamos a dar clic nuevamente para poder ingresar. Y nuevamente aquí ya nos está dando una hora más de conexión. ¿Vale? Minimizamos esto. Ahora sí, vamos a irnos a lo que es eh, la gestión eh, de códigos. Aquí ya vemos que ya está. Vamos a refrescar tantito aquí para ver que pues ya prácticamente está eh, generado, ¿no? Y ahí tenemos lo que es el código aleatorio, que se generó prácticamente, eh, pues, números y letras. Una hora, usuario, está usando el tiempo restante y, bueno, los, los límites, ¿no? Descarga de subida, megas limitados, ¿no? Vale, el otro ya está caducado. Y, bueno, podemos eliminarlo. Bien, perfecto. Bien, ya con esto nosotros ya estamos eh, creando fichas eh, de forma local, de forma este, pues local a, a nuestra antena, a nuestro hotspot eh, Gets Internet. Y bueno, todavía no lo subimos a la nube, no creamos todavía la cuenta. Eh, bien, el siguiente paso que vamos a ver el día de hoy, como ya vieron en el título del video, no sé, aquí, aquí abajo, el título del video... Eh, pues es cómo activar eh, nuestro equipo de GIS-K3 eh, para poder registrarlo a nube. ¿vale? Entonces, como estábamos eh, en la página principal de AP Login eh, Administración, eh, yo aquí voy en sistemas, en mi pestaña de sistemas, pues ya vimos lo que es... Eh, cuáles son los, los, este, los parámetros que tiene. Y eh, bueno, aquí aparece el número de serie del equipo, miren, aquí aparece el número de serie. Tal vez es el que vamos a poner o vamos a poner otra, pero ahorita vemos. Entonces, eh, bueno, aquí también ahorita vamos a mostrarles cómo descargar el firmware para actualizar nuestro equipo. Bien, entonces, eh, el sistema, pues ya, ya vimos que es esto, toda la información. En usuarios conectados vamos a ver que ya tenemos un usuario conectados. Eh, aquí aparece la ficha, el código. Aparece la velocidad del tiempo. Windows eh, está utilizando el Chrome. Me dice ahí la dirección MAC. Usuarios conectados. Pues aquí aparece usuarios conectados usando el gateway. Bueno, aquí no aparece ninguno. Y direcciones IP emitidas, que es la dirección IP que pues eh, nos está generando el hotspot, ¿vale? Eh, bien, en informes de uso, pues aquí va a aparecer eh, el uso de del internet, ya sea eh, por, por semanas, por 15 días y por 30 días o 28 días, ¿vale? Eh, tiempo de inicio de sesión de cada... Eh, pues, usuario, tal vez. Y, bueno, aquí aparece usuarios nuevos o ocurrentes. Y, bueno, aquí los códigos también que ya, eh, pues, se ha usado, ¿no? Aquí aparecen los códigos que usamos hace rato y la que está conectado actualmente. ¿Vale? Entonces, eh, bien. Eh, la siguiente, la siguiente eh, línea, pues, es facturación. Aquí donde, pues... Podríamos meter una forma de pago para que eh, los clientes puedan eh, enviar sus pagos por medio del Paypal. Y bueno, ¿vale? Eh, en administración, pues ya vimos que es donde se generan los códigos. Y aquí está la forma de generar códigos. En eh, La disponibilidad. Eh, dice aquí disponibilidad del hotspot. Dice siempre habilitado, permite el acceso a Internet. ¿Vale? ¿Vale? Puede ser también eh, programado, en dado caso que queramos programar eh, la, dispon la disponibilidad del hotspot. ¿vale? Las contraseñas, que es para iniciar sesión para la administración de la antena. Eh, para reiniciar el equipo. Y bueno, hay otra pestaña que nos aparece por aquí. Vamos a desplegar un poco más para abajo. Y nos aparece una serie de... Eh, opciones para poder configurar la página de inicio de sesión, meja, mensaje de inicio de sesión, pagos PayPal, aviso legal, zona horaria, correo electrónico, filtros de contenidos, eh, los DNS dinámicos, ancho de banda, eh, interfaces de red, configuración WiFi cortafuegos, review de puertos, monitoreos de alerta, eh, nombre de anfitrión. Eh, IP permitidas, IP bloqueadas. Podemos tener esas, todas esas opciones. Eh, bloquear IP, bloquear eh, por medio de map. Eh, impresoras, eh, actualizar en firmware, respaldo y restauración. Bien, y hasta el último es donde nosotros eh, nos interesa habilitar este, esta antena. Este es el video donde les voy a mostrar cómo habilitar la antena para que se pueda gestionar por medio de la nube. Ya en otros videos más adelante vamos a ver cómo modificar eh, la forma de pago, los mensajes, eh, los IP dinámicos, filtros, contenidos, interfaces. Bueno, en, en fin, eh, vamos a ir viendo poco a poco todo estos, todas estas configuraciones. Y bueno, lo que sí, no, no nos interesa hacer en este video pues, es activar lo que es la gestión en la nube. Entonces vamos a ingresar a gestión de la nube. Y fíjense bien, aquí nos dice gestión cloud, dice para gestionar este gateway utilizando el G guest internet cloud, por favor ve a la cloud app login eh, pues aquí dice y crear una cuenta, deberás proporcionar el ID de este gateway para crear la cuenta, dice el ID es 55 tantos, bla bla bla, bueno, sale Dice, antes de crear la cuenta, por favor, habilitar la gestión cloud para que este gateway comience a enviar datos al cloud o a la nube. Perfecto. Vamos a habilitarlo. Y vamos a darle donde dice cambiar la configuración. Perfecto. Con esto, nosotros ya podemos irnos a lo que es... La gestión en la nube, entonces, una vez ya aplicado esta eh, configuración, vamos a irnos eh, prácticamente al a la página de cloudaplogin.com. Y bueno, aquí donde vamos a poner el id de nuestro equipo. Es la que nos proporcionó al momento de eh, pues ya activarlo. Y bueno, esperemos que esto ya quede. Entonces, vamos a ingresar. Vamos a dar aquí donde dice. Eh, bueno, pues lógicamente, no ya ustedes ya saben. Eh, vamos a ingresar, por ejemplo, si esto no estuviera tal cual, nosotros vamos a ver esto. Vamos a ir a la página de inicio para que ustedes vean. Eh, esto es lo que ustedes van a ver al momento de entrar a cloud.aplogin.com para poder eh, registrarse. Nuevamente vamos a irnos a lo que es crear una cuenta y eh, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo. yo le... Y seleccioné lo que es Gisca3, que es el modelo de nuestra antena, eh, el ID que ya lo tenemos el nombre vamos a ponerle nuestro nombre correo electrónico verificar correo electrónico nombre de la empresa tu número telefónico bueno eh, la dirección eh, lo que ustedes pueden proporcionar y el código postal vale eh, esto no es necesario no te lo marca como con un signo de eh, asterisco no es necesario eh, los teléfonos y la dirección, pero el correo sí. Y el nombre de la empresa, pues para que se vea ahí plasmado ¿no? en la página de inicio. Bien, una vez ingresados estos datos, vamos a irnos donde dice nombre o crear, tal vez. Y como pueden observar, ya nos habilitó la cuenta en la nube. Y nos llega un mensaje que dice, gracias por crear la cuenta. Se envió un correo electrónico a, a tu correo electrónico con una nueva contraseña. Sigue las instrucciones y el correo electrónico. Vale. Vamos a irnos a lo que es el correo electrónico. Vamos a regresarnos un paso. Y vamos a ver si nos llegó el correo electrónico. Perfecto, aquí está. Aquí lo tenemos marcado. Vamos a ver, vamos a bajar un por acá. Y aquí tenemos un correo electrónico de Guest Internet Cloud. Vamos a ingresar a ella. Y nos dice, eh, ten cuidado con este mensaje. Gmail pudo verificar el mensaje. Bueno, en caso de que eh, lo detectes como spam, pero bueno, ya sabemos de dónde viene. ¿vale? Y pues prácticamente... Eh, nos da la bienvenida al que es Internet Cloud. Y tu nueva contraseña es... Aquí nos envía una contraseña. Para poder entrar, vamos a copiar. Dice, por favor, cambie la contraseña. Bueno, a de entrar. Dice, inicia sesión el servicio en la nube. Entrando a este link. Gracias por crear la cuenta. Se envió un correo electrónico, bla, bla, bla. Ok, Vale. Nos vamos a ingresar a este link que nos aparece aquí. Y bueno, vamos a ingresar lo que es el nombre de usuario, el username que creamos. Y la contraseña que nos envió al correo electrónico. Vamos a dar pegar y vamos a iniciar sesión. Perfecto. Aquí ya tenemos lo que es eh, creado nuestra cuenta en la nube como podemos observar ya tenemos agregado nuestro equipo aquí en la parte de arriba miren y pues eh, nos dice que tenemos lo que es un equipo conectado ahí dice estamos eh, conectado con un equipo que es la computadora y bueno eh, aquí pues aparece igual eh, los equipos en dado caso que nosotros queremos queramos saber eh, la estadística de, de ese equipo pues vamos a seleccionar lo que es el equipo y pues vamos a ver qué es lo que pues tiene no eh bien en este caso pues tenemos un, un equipo conectado en dado caso que nosotros tengamos más equipos eh, conectados pues aparecerán en esta parte, en esta zona y bueno, ahí ya sería cosas de ir nombrando cada equipo para poder saber en dónde están. Eh, dice aquí estado de equipo, vamos a habilitar, recargar cada minuto, ¿vale? Bien, ¿vale? En esta parte donde dice grupos, es donde nosotros vamos a crear un grupo, ya sea eh, servicio técnico, yo voy a nombrarlo como servicio, es el nombre de la empresa, servicio técnico. y este es el grupo que yo voy a utilizar para eh, unir mis diferentes eh, puntos eh, de venta de hotspot en este caso tengo uno si yo tuviera otro lo daría de alta y así sucesivamente los equipos que yo tenga voy a ir agregándolo al grupo de servicio técnico vale bien eh, Vamos a irnos aquí donde dice eh, controladoras y vamos a verificar que aquí tenemos eh, el equipo que pues ya tenemos dado de alta. Aquí está. Eh, ya lo tenemos subido a la nube, ya está trabajando en la nube y por aquí pues nos aparece varias eh, eh, pues cosas, ¿no? este me dice aquí que hay un, eh, una nueva versión del firmware disponible. Ahorita vamos a ver cómo actualizarla. Bueno, descargar y actualizar. Ahorita tiene la versión 2.4.17.7 y Y está disponible el 2.4.20 IL. L. Bien. Eh, nos aparece aquí el tipo de hardware que es el HIP K3 la dirección MAC, la dirección pública de esta antena que está utilizando, y está habilitada, y hace dos horas que eh, pues, se activó, se inició y se dio de alta. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Mm, tenemos aquí, dice, usuarios autentificados y conectados. Aquí nos va a aparecer los usuarios que ya eh, han ingresado con una ficha a cualquier eh, sitio de hotspot aquí van a estar conectados y también aquí va a aparecer el equipo que se está utilizando si tiene un este un equipo especial no una lab una eh, un celular bueno etcétera ya con esto tenemos ahora sí que pues ya eh, listo eh, dado de alta el equipo hacia la nube y bueno, pues ya podemos eh, irnos a crear fichas. En la pestaña de fichas vamos a seleccionar lo que es, en este caso, eh, un equipo en específico. En dado caso que tú qui quieras seleccionar un equipo específico y se crea un código local. O, eh, o seleccionar, eh, por ejemplo, un grupo. Lo que hace este grupo, al seleccionarlo, es eh, unir todos los equipos que estén instalados en diferentes eh, zonas. En este caso, en ejemplo, en el video anterior, eh, dijimos que un equipo que la podamos instalar en la Ciudad de México, otro en Guerrero, otro en Durango, otro en Oaxaca. ¿vale? Estos equipos pues, se van a unir al grupo de servicio técnico. Una vez seleccionado el grupo, vamos a crear las fichas para que esa ficha puedas usar y conectarte en todos los eh, hotspots en diferentes partes de la República. Vale, entonces, una vez seleccionado el grupo donde están los equipos, eh, vamos a dejarla así en texto aleatorio o personalizado. También lo podemos hacer: eh, crear, eh, dice aquí códigos para crear. Podemos puedes generar hasta eh, mil fichas, ¿vale? En este caso voy a crear unos, ¿qué será? Unos cinco. Eh, El usuario que la va a utilizar, pues será un usuario a la vez. Eh, vamos a darle un tiempo de un día. Y eh, la velocidad de descarga, vamos a darle eh, un mega... Y un mega de subida. ¿Vale? Ustedes ya irán creando su propio criterio. Para poder crear la velocidad de descarga y de subida. ¿Vale? Y bueno. dice aquí. Códigos para crear. Entonces vamos a darle en crear. Y fíjense bien. En la parte de abajo ya. Nos puso los 5 O nos generó los cinco códigos. O no, los cinco fichas perdón. Cinco, cinco fichas. Eh, generó aleatoriamente unos números, eh, el tiempo es de un día por usuario, límite de bajada, de subida, y los límites de datos, vale y vamos a irnos para que ustedes vean cómo es el procedimiento de, de cómo imprimir los, los códigos o las fichas, vamos a irnos aquí donde dice imprimir, y este es el eh, formulario o el diseño que estaría eh, saliendo al momento de imprimir las fichas vamos a darle a imprimir y bueno por lo tanto vamos a enviar este archivo como pdf lo mando a guardar como pdf posteriormente lo puedo ya eh, imprimir le vamos a poner un nombre fichas de una hora por un día perdón fichas fichas de mega por un día vale, damos guardar y ya tenemos listo ya eh, nuestras fichas vale, y ya con esto pues a cualquier punto que nos vayamos a conectar pues no necesitamos una ficha diferente para poder conectarnos y bueno, todo se puede crear por medio de la nube, seleccionando un grupo y claramente, pues, eh, o ya sea individual. Y bueno, eh, ¿qué más podemos ver por aquí? Registros. Eh, si tiene algún registro el equipo que quieras ir a... Bueno, que quieres ver en la nube, ya sea en, instalada en cualquier lugar. Puedes ver si está conectado, si no está conectado, qué tiempo... Utilizado el internet, cuántos megas ha utilizado, y bueno, el monitoreo, todo esto tú lo puedes eh, activar. Este equipo que es el que es GIS K3 para que te envíe alertas a tu sitio o a tu correo para que pues eh, sepas lo que está sucediendo, eh, ya sea por 5 minutos, 10 minutos, cada 15 minutos te llegue a enviar alertas de tu equipo. Desconectando o, bueno, lo que suceda, la alerta te los va a enviar por correo electrónico. ¿Vale? Eh, ¿Qué más en ajustes? Eh, pues Fíjese bien que aquí nosotros podemos, eh, en la parte derecha, nos aparece aquí... Configuración del código de fichas, aquí donde nosotros, eh, pues vamos a configurar, vamos a ponerle un logo, vamos a diseñar nuestra tarjetita para la impresión de la imagen del código. Y bueno, eh, bien aquí ya, ya, eh, pues ya actualizamos el logo de nuestra ficha, ahorita vamos a, ir a, a crear una nueva ficha para ver si ya nos aparece este logo. Y bueno, prácticamente es lo que estamos generando el diseño de nuestra plantilla, de nuestra ficha. Vamos a crear una ficha, regresamos a ficha. Bueno, antes de esto, pues ya vemos aquí en cerrar. Y bueno, es la última que íbamos a ver. En fichas vamos a generar en grupos. Y vamos a generar lo que es una ficha de 30 minutos. Vamos a ponerle aquí unas velocidades. Vamos a ponerle un giga y bueno, vamos a crear nuestra ficha y vamos a imprimir para ver cuál es el diseño. Y como pueden observar, pues el diseño ya nos salió diferente y el mensaje y el tiempo que es lo de la ficha. Ya nos podemos mandar a imprimir o guardar para posteriormente la impresión ficha de 30 minutos perfecto pues prácticamente eh, pues es todo lo que eh, queríamos o les quería yo eh, mostrar en este video de cómo ya vimos cómo eh, Darlo o activar esa opción para que nuestro equipo eh, pues se pueda eh, activar en la nube. Y así poder hacer las gestiones por medio del eh, eh, Cloud AP Login. ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, eh, pues hasta aquí este video. Eh, vamos a seguir eh, creando más videos. Espero que haya comentarios con respecto a este video y los anteriores videos. Para que así nosotros saquemos unos videos diferentes con respecto a los que ustedes tengan dudas. Y así poder eh, ir eh, pues aclarando sus dudas respecto a, este, a estos equipos de gets Internet. Eh, por medio de ventas eh, de Internet por medio de fichas. Eh, utilizando el gets Internet Hotspot. Y bueno... Esto es un equipo, es una antena que ya tiene integrado el software dentro de esta antena. Y así podemos gestionar fichas, generar de fichas y bueno, gestionarlo por medio de eh, nube. Hay equipos, como les comenté hace eh, en los anteriores videos, equipos, switches, que pues no son antenas. Son directamente switches que traen el sistema de Gets internet Hotspot, ya nada más es conectar tus equipos al switches, perdón, al switch con cualquier tipo de, de marca, ya sea eh, Ubiquiti, eh, Tepelin, Altai, Tenda, Stere, en fin. Eh, los equipos de Gets Internet funcionan con cualquier tipo de marca y, bueno, no necesitas comprar equipos de la propia marca para poder emitir la señal eh, pues de internet por medio de, eh, de este dispositivo entonces hasta aquí este video y bueno espero que se suscriban compartan y bueno espero sus comentarios muy rápidamente para que pues ya ustedes empiecen a generar ingresos por venta de internet por medio de fichas vale entonces nos vemos, amigos, en un próximo video, ¿vale? No se olviden de darle manita arriba, comentar y compartir, ¿vale? Hasta la próxima. Chao.